Two, one, ¡Eh, nano! No. Por esta vez estamos en paz porque feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, eso te deseamos. ¡Oh, gracias! ¡Qué bien estar en paz aquí sin pelear! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Eso me deseo! Dejemos ¡De la Duro Sleighton! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad! Siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Me da alegría! Pero luego a continuar, porque fácil no la tendrás Deberás demostrar ser listo, listo, listo, listo, listo Claro, no se me va a olvidar, en eso tú puedes confiar Yo lo no venceré con la pico, pico, pico, pico, pico ¡Vamos a pasar! Navidad, ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad! Eso es lo que quiero. Eso está bueno, pues cantemos. ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad! Feliz Navidad nos relajaremos. ¡Cocoa, ven a beber! ¡Cocoa, sabe muy bien! ¿Te bueno que bueno, están Sin pleitos en Navidad. ¡Vamos ya, cantemos, juntos! vamos ya, cantemos, juntos! vamos ya, cantemos! Cantemos juntos hasta que se acabe el día Todo bien hasta mañana, todo bien hasta mañana